una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio, en concreto la primera de este año fantástico 2021 y aquí estamos hoy con el responsable de recursos humanos del Grupo Relesa, Joseba Uriarte. Hola Joseba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Gasar? Buenos días y feliz año a todos. Pues sí, feliz año y lo primero que cabe me cabe el preguntarme y me surge la duda es ¿cómo llega un vasco a Murcia y, y además pues, se queda aquí echa raíces? Vale, bueno, yo esa pregunta me la hago todavía a día de hoy, pero bueno, pues mira, te comento gastar eh, yo antes me dedicaba a jugar al fútbol, ¿vale? Jugaba fútbol de manera semiprofesional, pero bueno, nunca dejé de abandonar los estudios, de hecho mi madre tiene gran parte de culpa en eso, entonces bueno, siempre fue compaginé las dos cosas y, y bueno, y estuve jugando en varios equipos, tanto en Galicia como en, en la provincia de Alicante, en Murcia mismo, y, y ya con 28 años, que yo ya vi que de esto, no iba, del fútbol no iba a vivir, bueno, pues aquí en, en el Grupo Relesa me ofrecían la posibilidad de, de compaginar eh, el fútbol ya a un nivel más amateur con el, con el trabajo propiamente dicho. Y, y así empecé. Eh, eh, así empecé aquí y, y, bueno, hace ya 16 años de eso y, y, bueno, fui evolucionando, fui fueron renovándome cada temporada, cada año, hasta que, bueno, ya, ya me quedé... Eh, en la empresa y, y bueno, siempre ha habido la opción de volver a casa, pero bueno, ya hace cinco o seis años ya con, con mi mujer, ya tuve mis críos, y ya lo veo más complicado el volver, o sea que ya pues bueno, ya, ya aquí me he quedado y, y la verdad que he encantado con, con el recibimiento, la, el cariño que, que tengo con la gente de, de Murcia. Y Joseba, cuéntanos un poquito más sobre, sobre tu empresa, sobre ese grupo empresarial, ¿de qué empresas está compuesto y a qué se dedican? Vale, bueno, eh, nosotros somos... Bueno, el Grupo Empresarial de, Resa consta, de consta de cuatro empresas. ¿no? Rejillas Electrosoldadas, Organizados del Mediterráneo, eh, Lidecor y el Grupo Empresarial, propiamente dicho. Eh, la empresa, bueno, nosotros nos dedicamos al, al diseño y fabricación de rejillas metálicas. ¿Vale? Eh, la rejilla es un producto que quizá no es ampliamente conocido por el gran público, pero es un producto muy versátil. Está presente en muchísimas obras, tanto públicas, civiles, en todo tipo de sectores energéticos, industriales, agrícolas la verdad que es un producto muy, muy, muy versátil y bueno, pues nosotros empezamos en el 82 con, con la empresa de rejillas electrosoldadas pero bueno, pero el, el fundador, Ginés Pagan, bueno pues es una persona que tenía una, una gran capacidad de evolución, mucha iniciativa y fue creando las distintas empresas, galvanizados del Mediterráneo línea de corte, lo que al final hizo que domináramos todo el proceso productivo, es decir, nosotros compramos la materia prima en este caso bobinas, la cortamos en función de las necesidades, fabricamos la rejilla propiamente dicha, la galvanizamos, galvanizar es dar ese recubrimiento metálico que la protege, pues las incrementaciones del tiempo y tal, y luego ya pues bueno, la les pedimos y la servimos al cliente donde necesita. Pero sobre todo nuestro valor añadido, sobre todo está en el servicio, eh, el asesoramiento personalizado que damos a nuestros clientes, porque es un producto que la gente no lo conoce, ni las, la utilidad que tiene, las capacidades... Y, y bueno, ese es nuestro valor añadido como, como empresa. Ya te digo, llevamos en la región ya 40 años y, y bueno, y, y aquí seguimos como líderes del sector. Uh -huh. Pues eh, estupendo, yo una, una cosa, eh, ¿podrías decirnos algún sitio significativo o alguna obra de referencia donde puedes decir ahí, ahí, ahí está la, la rejilla de relesa? Sí, bueno, eh, por ejemplo, el Metro de Madrid, eh, estadios de fútbol, uh -huh. Santiago Bernabéu... Eh, todo, eh, toda, eh, nosotros, nuestros clientes son eh, pues, eh, SACIR eh, todas, las grandes, eh, todas las grandes constructoras, en todo, son las centrales que están pues, eh, extractoras de gas, de petróleo Entonces, bueno, la verdad es que tiene, tiene muchas aplicaciones, incluso decorativas Tenemos en, en el odiseo de Murcia o sea, Obras, obras y, y luego ya pues, también al pequeño, al, al pequeño cliente que, que tiene pues, una obra muy particular de su, de su casa de su terreno, pero eh, obras emblemáticas, sí, ya te digo, eh, en, en los edificios de grandes rascacielos de Madrid, o sea, hay, hay varias y son muchas, de las que, la Caja Mágica de Madrid, uh -huh. o sea, que varias varias obras emblemáticas en las que hemos participado, sí. como que seguro que la hemos pisado y no sabíamos que era Seguro, que la, hecha, hecha seguro la verdad que aquí la definió un compañero ya, de, de los veteranos que ya, que ya se jubiló recientemente, la, la rejilla es como, como la sal en un plato, es decir, no es el elemento estrella, pero tiene que haber. <ríe> Me parece muy acertada o sea, esa, este, esa es analogía. Y, se la y te quería consultar, bueno, al fin y al cabo esta iniciativa está orientada y enfocada para el pequeño comercio. Y sé que recientemente, el, el mes pasado, eh, tuvo una, una gran iniciativa vuestra empresa. ¿Podrías darnos más detalles de qué hicisteis exactamente? Sí, bueno, nosotros como empresa... Con, años, con 40 años ya de, de presencia en la villa, pues entendíamos también que, que no podíamos mirar hacia otro lado en una situación tan complicada. Entonces, junto con el, con el Ayuntamiento de Fuente Álamo y con la Asociación de Comerciantes, lo que hicimos es, bueno, nosotros, pues como todas las empresas, bueno, nuestra cesta de Navidad en este caso se traduce a una tarjeta regalo. Y en este caso lo que dimos es la opción a nuestros, eh, a nuestros trabajadores, bueno, pues de que esa tarjeta de, de, de regalo se consumiera en los establecimientos y el pequeño comercio de Fuente Álamo. Y la verdad que fue una medida que tuvo muy buena acogida. Gran parte de nuestra plantilla decidió, en este caso, eh, optar por esa tarjeta para que el importe de la misma pues, se tradujera en compras en la, en la villa y, y ayudar a toda esta gente que... Pues que no lo está pasando bien, porque nosotros, gran parte de nuestros trabajadores son de Fuente Álamo y todos tienen o un familiar o un amigo pues que es autónomo, es dependiente en una tienda, en un supermercado. Entonces, bueno, revertir ese dinero en, en la villa, pues entendíamos que era una forma de aportar nuestro granito de arena. Y, y la verdad que, bueno, tío, fue, fue muy bien acogida y, y, y, y en ese sentido pues estamos orgullosos de, de haber podido colaborar. Bueno, la, verdad que, la verdad que sí, que es una, es una gran iniciativa. Por otro lado, me hace mucha gracia cuando hablas de villas porque quizás sí, es de la vía de un, término, un término poco habitual para referirte al pueblo, que es lo que diríamos al pueblo sí, sí. de Fuente Álamo que... yo, yo soy de un pueblo la, la vía de Hermeo, pues es algo que se me ha quedado ahí la vía de Fuente Álamo pues bueno, pues. La son vía las vía cosas vía. que voy incorporando del norte Digo, seguro que alguien de los que nos ve y esté viendo esto dirá, ¿de qué, ¿de qué habla este hombre de Villa? <risa> el tío este, ¿de qué está hablando? <risa> Pues estupendo. Y yo, te quería preguntar, como responsable de recursos humanos, eh, enfocándonos en el puesto en sí, ¿qué consideras que, o qué habilidades o cualidades consideras que tiene que, que tener una persona que, que ocupe y que se dedique a esa actividad? Vale. Eh, particularmente, sobre todo, eh, para mí, es una, eh, la primera sería una capacidad de comunicación. A mí la comunicación me parece que es una, si no, casi la herramienta más, más potente que, que podemos tener. Primero, como para comunicar incluso valores, comportamiento, cultura de empresa desde el punto de vista de, de recursos humanos y luego la comunicación operativa, pues procesos de trabajo, eh, qué es lo que hay que hacer, cómo, cómo hay que hacerlo, lo que se permite, lo que no se permite, todo. Entonces, primero yo creo que la persona que sea responsable de recursos humanos o, o esté al mando, al, al frente de un departamento tiene que tener una gran capacidad de comunicación. ¿Vale? Y, y luego, desde mi punto de vista también sería un poco empatía. Es decir, eh, los, que, los mandos intermedios estamos a medio camino entre la dirección de la empresa y, y, y los trabajadores. Entonces, tenemos que entender o por lo menos intentar entender el, el, el posicionamiento de cada una de las partes, porque muchas veces son, o sea, muchas veces no, son, son caras opuestas de la misma moneda Muchas veces tiene parte de razón en, en sus posturas, pero son posturas enfrentadas. Entonces, ahí nosotros tenemos que intentar entender y poder comprender las dos situaciones para intentar crear puentes de, de, de, de, de, de comunicación, que buscar puntos pues, para, de encuentro pues, para solucionar pues, pues, pues, todos los problemas que, o, o, la, o los contratiempos que surgen en el día a día. Entonces, para mí, como responsable de departamento... Sí, podría destacar, si tuviera que destacar algunas o está, destacaría estas dos. La capacidad de comunicación y la, y la empatía. Sí. Más, luego, pues aparte, luego, quizá en otra, pues, orientación al cliente, en este caso a nuestros propios trabajadores, para, pues, para intentar sobre todo crear un clima de, de, de, de, de cooperación de, de, de, y, que, y que nos permita como empresa, pues bueno, pues, pues adaptarnos a, a, a estos entornos tan cambiantes y, y complicados que estamos viviendo actualmente. Pues sí, yo sé, sea, muchas veces parece que hay intereses contrapuestos dentro de la misma empresa y lo que hay que hacer al final es, es remar y, y trabajar siempre la, en la misma dirección. Y creo que precisamente como, como responsable o con ese puesto de recursos humanos lo que tú dices es hacer, hacer ese foco o enfocarnos en sí. ese sitio. Sí, sobre y, todo crear esos puentes de, de, de comunicación y, y que se busquen, porque al final todos tenemos un interés común, ¿sí? que es el, el, la buena marcha de la, de la organización. Entonces, pues bueno... Aunque haya puntos distintos, el objetivo común es el mismo. Entonces, bueno, pues intentar crear, tender esos puentes pues para que, que podamos entre todos pues conseguir los objetivos eh, que, que nos planteemos como organización. Pues estupendo. Terminamos con un par de preguntas personales. Eh, ¿Qué último libro que han leído? El último que me es eh, En busca de la excelencia, de Tom Peters. Uh -huh. Es un libro de empresa que ahora me ha, dado, me ha dado mucho por eso, por, por, por pues, la inquietud que tengo con respecto a estos temas de la organización, de, de Melillo, y, y sobre, todo, pues eso, pues sobre todo por la gestión de, del talento, de las personas, porque será defecto de, de, de, de profesión, pero bueno, para mí el, el capital humano es el elemento clave de las organizaciones, el elemento diferenciador, entonces todo lo que vaya en pos de mejorar nuestra capacidad de gestión de las personas, pues bueno, pues me interesa me interesa mucho. Y ese es el último libro con el último libro que he leído. Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos que cuidar a, a, al personal que hay dentro para precisamente satisfacer a, lo, a los que nos llegan desde fuera. Eh, y por último, una frase, un eslogan que, que nos dirías, que recomendarías o que, o que has hecho tuyo. Claro, eh, bueno, trata, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Porque para mí, tal y como yo lo entiendo, encierra eh, o conlleva dos, dos aspectos claves que son la empatía, como te he dicho, como te he dicho antes, y el respeto. Y, sí. y en un momento en el que estamos de tanta crispación, tanta, tanta complicación, pues creo que son dos valores eh, a tener muy en cuenta pues para intentar entre todos solventar tanto esta situación a la que nos encontramos de, de crisis eh, sanitaria, económica, en la que parece que todo está muy polarizado, hay mucha discusión sobre todo. Entonces yo creo que un poquito de empatía y de respeto, creo que, que facilitaría mucho las cosas. Pues sí, ya o sea, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por darnos a conocer una nueva empresa de aquí de la región, además ese, con esa labor social que, que, que me gustaría destacar que habéis hecho en, durante el pasado mes. Y con esto pues nos despedimos y os emplazamos para la siguiente entrevistas, nuestra iniciativa somos Murcia, somos Pequeño Comercio y a seguir creciendo y luchando por lo nuestro lo que es de aquí. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente.